La fiscal titular de la provincia Duarte Smiling Yamel Rodríguez dictó importante conferencia en el Politécnico Vicente Aquilino Santos de esta ciudad de San Francisco de Macorís con el tema Compromiso Social de los Jóvenes. Carlos, de manera personal, aquellas cosas que ustedes excelentemente me han explicado sobre el deber ser, que ustedes brillantemente y felicito y aplaudo, conocen señal de que tienen unos maestros verdad, que le transmiten de manera adecuada y que su padre además, porque aquí se han desarrollado muchos comentarios que tienen que ver con la formación personal, integral y familiar que tiene la persona quiere decir también que sus padres han hecho un buen trabajo pero recuerden que no basta con que ustedes a la fiscal en el día de hoy le manifiesten esas palabras sino que ustedes como ciudadanos que ustedes como juventud